La verdad que un gran consenso entre los distintos bloques políticos que integran el Consejo Deliberante. También destacar la, la participación de lo que es la Comisión Directiva de Apuapa a través de la Comisión de Género de este, de este gremio, en la elaboración de un proyecto que tiene que ver con la licencia en el caso de violencia de género. Estamos logrando un amplio consenso y esperemos que pueda ser una legislación que se venga a sumar a todo lo que se viene desarrollando tanto del Ejecutivo Provincial como del Ejecutivo Municipal en la lucha contra este de la sociedad actual, de la sociedad de Jujuy y por supuesto de la sociedad nacional. Así que bueno, es un aporte legislativo que está haciendo el Consejo Deliberante que se suma a lo que fue la creación de los juzgados de violencia de género por parte del gobierno provincial y a la tarea que desarrolla la dirección de paridad de género del Ejecutivo Municipal de manera permanente. Si todos llegamos a los consensos necesarios, el día miércoles en la sesión que vamos a llevar adelante en base a los consensos arribados en labor parlamentaria sería uno de los temas que estaría en cartel. La verdad que yo creo que ha sido sumamente productivo y aparte de esto por la lucha de la contra la violencia de género, eh, también hablamos del de consenso, porque esto demuestra el crecimiento de las personas al estar absolutamente de acuerdo todos los bloques en sacar esta esta ordenanza. Así que eh, las cuestiones que hemos tratado como modificación son de forma y no de fondo. Sobre el fondo absolutamente todos coincidimos y los vacíos que puedan quedar eh, con respecto a opiniones de los tres proyectos presentados se eh, completarán con la reglamentación que va a hacer el Ejecutivo, teniendo en cuenta de que esto ya es una de hecho una implementación como política pública por parte del intendente, en lo cual eh, yo creo que lo, lo caracteriza eh, la apertura que él ha tenido sobre, esto, sobre estos temas desde un comienzo de su gestión. La verdad que es un tema que preocupa porque tiene serias consecuencias hacia, hacia los derechos humanos pero particularmente hacia los derechos que tiene la mujer, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a su seguridad. Y en este sentido, nuestro intendente Raúl Chuli Jorge, siempre ha manifestado su preocupación eh, por los recursos humanos que, que, que trabaja en la municipalidad, donde la mujer tiene un rol muy importante. Por eso hoy tenemos la satisfacción, estamos realmente... Eh, eh, comprometido eh, comprometido por, en la implementación de esta norma cuando se sancione. Vemos el compromiso de los concejales que abordaron realmente eh, con mucha responsabilidad este tema, de darle a, a ese, ese derecho a la mujer para que, que en caso de que tenga violencia eh, en la familia lo pueda abordar con seriedad, lo pueda abordar, puede hacer la denuncia, y no tener el riesgo, la incertidumbre de perder los días de el pago de los días ...por este tipo de, de falta en el trabajo. Y un avance importante porque se pudo consensuar... ...los eh, distintos bloques, eh, los concejales de los distintos bloques... ...con distintas organizaciones e instituciones como en este caso APOAP... ...nosotros habíamos presentado un proyecto... Eh, ...para que se sancione eh, una licencia especial... ...para mujeres trabajadoras víctimas de violencia de género... ...y bueno hoy se ha podido avanzar digamos en unificar los criterios generales... ...del contenido de esta, de esta legislación municipal y es importante porque implica ampliar derechos para las mujeres trabajadoras eh, que rastreamos que muchas veces acceden a otras licencias eh, cuando están en situaciones de violencia doméstica o de violencia laboral, entonces bueno se ha tenido en cuenta en la redacción digamos del proyecto eh, que exista la confidencialidad, que, que además del ejercicio de la licencia específicamente eh, se pueda dar un acompañamiento a la mujer, un acompañamiento integral, se las pueda derivar a las instituciones de la salud pública para que reciban allí la asistencia que les permita, bueno, justamente empoderarse para salir y romper esos círculos de violencia. Así que eh, es un avance muy importante en términos de derechos de géneros y también es un avance muy importante para nosotros desde Acuap en términos de derechos laborales poder concretar esto que se va a tratar el miércoles que viene en el Consejo. Nos hemos reunido con el resto del cuerpo, hemos decidido sesionar el día, el día miércoles a las 15 horas donde vamos a abordar este tema y otros temas que han logrado consenso en las distintas comisiones, eh, particularmente relacionado, por ejemplo, con regulación de ascensores dentro del ámbito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, cómo deben ser controlados, cómo deben ser cuidados. Bueno, también varios temas... Por dar ejemplos puntuales, expresar el plácito por este premio tan importante que ha recibido el municipio capitalino, por la obra que ha sido el río Sibisibi, puntualmente ha sido galardonado por el Fondo de las Artes, el Fondo Nacional de las Artes, y creemos que es un hecho que no debe pasar desapercibido. También estaría tomando estado parlamentario el presupuesto, luego ya vamos a coordinar con, con los distintos bloques cómo vamos a abordar su tratamiento, pero seguramente recibiremos la visita de la Secretaria de Hacienda, que, que es justamente la que nos va a sacar las dudas una vez que podamos estudiar los números que, que están planteados en el presupuesto.